Yo la veo que ella se está haciendo la víctima. ¡Pista! víctima, víctima, víctima, ¡Pista! ¡Pista! ¡Pista! ¡Pista! ¡Pista! ¡Pista! ¡Pista! Hilo, visto, visto, ladrona, mal visto